No, me no mames, escuchado? Es <ríe> no mames, no, no sé. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, como ya pudieron leer en el título Nos encontramos justo en el panteón Venimos de noche, ya es algo tarde Como sí. pueden ver, ya no se ve absolutamente nada Más que las tumbas con esta pequeña luz que traemos Y con esta pequeña linterna Y pues, nos vamos a entrar a explorar este panteón, Mario, de noche Sí, aquí estamos ahorita Con el jefe de aquí del panteón más que yo quiero Ajá, ver qué es lo que aviso O que nos cuente qué hay aquí en este panteón Antes de todo, ¿cuál es tu nombre? Es Alfonso... Zamora de Santiago y aquí estoy colaborando en este Panteón 5 de Diciembre. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el Panteón? Cerca de dos años. ¿Qué has Año? mirado realmente aquí en este Panteón? Mire, la verdad yo no creía que existían los muertos, pero sí existen. Yo creo que más que nada son las almas o el espíritu que anda ahí vagando entre las tumbas por la tarde. Ah, wow, la noche. wow, en la tarde. Sí, he visto personas, pero las he visto como si fueran personas normales. Pero resulta que en el momento que yo quiero irlas a entrevistar, para una pregunta o algún servicio que ocupen resulta que no es la persona, es una persona que ya había muerto. Y es cuando me doy cuenta de que sí existen, pues, hay que lado de la esquina, hay unos angelitos que aparecen jugando con la pelota. Y aparte, hay una cúpula muy bonita, ahí es donde desaparece un señor así como que estuviera trabajando en su gaveta. Un señor que unos 85 años de edad, con su sombrero alto, delgado, su camisa de vaquera, y resulta que no es la persona viva. Y ahora sí, nos vamos a adentrar a lo que es el panteón Como puedes ver, aquí están las primeras tumbas Venimos en la entrada trasera de lo que es el panteón Aquí 5 de diciembre, decirles el nombre Y pues como pueden ver, ahí hay más tumbas Sí, es el primer panteón de Puerto Vallarta Y si hay demasiados pues, tumbas, demasiados muertos aquí Vamos a adentrarnos más que nada, más al fondo del panteón, Mario sí. Comentaban de que de aquel lado, donde estoy señalando Es donde se aparecen los angelitos, los niños Que le damos para allá, Ajá. a ver qué tal ahorita Vamos, de todos modos, aquí va a ser Aquí, el aquí de todos modos somos cuatro machos Ajá, ya Aquí no problema. Es menos. Aquí, aquí no repartimos <risa> el miedo ahí que Hay que tener cuidado. cuidado Porque hay que te puedes tropezar con las cruces O las puedes tumbar claro. y, y se puede enojar el muertito claro. le vas a El alma, más que nada O te pueden jalar las patas No sé si fue tu sombra Pero vi una sombra de alguien parado allá Mira, ahí se ve como sombra y estuviera parado alguien allá sí, De todos modos le estamos mostrando Mira, allá al fondo para que ustedes y si de todos modos Logran captar algo que nosotros no veamos sí, Pues ahí sí. Nos lo comenten, fíjate Mario comentarles Que este panteón se encuentra Muy cerca de lo que es el malecón de Puerto Vallarta Sí, o aquí sea, en el centro Como ya lo comentaron es el más viejo Pero también es el más cercano de Puerto Vallarta Unos días aquí yo estaba y se estaba dando la hora de la cerrada. Y en eso, dije, pues esa persona que está haciendo aquí, ¿Cómo les gusta que nos está uno riendo? Ah, sí. sí. Y dije, bueno, pues, ah, pues voy a ir a avisar para que ya nos vayamos. Entonces fui, Una de esas me descuido y volteo para otro lado. Y ya cuando volteé hacia allá, dije, ay, este señor ya no está. Y ahí va hasta su lugar y no vio nada. Dije, qué raro que aquí estaba parado en esta gaveta. Así lo miré yo, haciendo algo aquí y de repente se me desapareció? ¿Viste el señor así, así, que salió por aquí? Dice, no. Y ya me dice el compañero. Ah, ese es lo que desaparece en esa gaveta. esa mera. Entonces no era nadie, no era la persona desfanecida. Sí, sí. Y la otra persona desapareció asaltada. Era de esta gaveta. Aquí estaba la señora, toda de blanco. ¿De blanco? Fíjate, Paul, te me están chinando la piel Su pelo canoso. Y ya le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Y yo cuando volteé, ¿quién era? es que le tomaste su arbolito, ¿vale? Ah, ¿dónde, ¿dónde estaba el árbol ahí? Que sí. Eso estamos hablando ya de hace, hace un año, de esto que pasó? Hace un año. ¿Cómo vamos a continuarle a otro lado, a ver. gustan allá? Es donde juegan los niños. Ah, vamos Ajá. a eso, a ver si vemos algo. A ver si los niños quieren jugar con nosotros, Mario. <risa> no, no es cierto eso. Le vas eso a decir, bueno decir, cuando aquí? lleguemos allá, le vas a decir, ¿quieres jugar con nosotros? No, no. No está bueno decir eso. Ah, sí, a ver si te avientan la pelotita. No, hombre. ¿Qué te daría más miedo a ti? ¿Un alma de un niño o una persona mayor? Pues yo creo que si los veo normalmente como son, yo creo que no tengo miedo. Mejor enfrentarnos muestran miedo, te encajan más contigo. Ajá, Te mueven, ¿verdad? Yo ahí abajo, en aquella parte, ahorita que veníamos, se me enchina la piel. No sé si sea miedo. ¿Te da miedo también? Sí, yo no. Yo tampoco. No, yo sí. Ahí ahí, en esa parte. Sí, a mí se me enchinó. No sé si sí, se sienta la vibran, la verdad no tengo ni idea, pero... Me he encontrado jabas llenas de fruta con monedas encajadas y yo pues nunca sabía que era brujería, yo pues hasta que me dijeron no agarras esto o usa guantes porque se te puede subir la mala vibra. Las han dejado en de la puerta hasta gallos muertos embolsados o en cajas, como con algo encajado y cosas negras. Monedas tiradas desde la entrada hasta acá. Han hecho trabajos de brujería, me lo han contado y han venido hasta 4 o 6 personas de de blanco ah. y que se trae esas mismas personas se prestan para enterrarse en vida todo lo que es de aquí hasta abajo y que se oye muchos gritos que entre ellos mismos se se pelean porque hacen aquí en esas partes ¡Ándale, ándale! <ríe> fíjate lo que estaba mirando como aquí esta tumba está como que muy descuidada y lo que miro mario que era de un niño mira sí, ah, de veras está Buddy. Ándale, <ríe> O sea, los juguetes con los que ha de jugar en la noche. Aquí se ha hecho trabajos muy fuertes. ¿de? Se han enterrado personas entre ellos mismos para desde, trabajar y hablar con el que tienen que hablar para algún pendiente, imagino que han de tener. ¿Cómo le llaman esas de que viajan hacia donde está la persona? A otra dimensión. Uh -huh. Entonces, Mario, pues aquí comentarles que hacen muchísimos trabajos y más en esta zona que nos acaban de traer. Así que. Sí la Es la que se siente más fuerte Fíjate, Paul, Desde el 1978 Ya tienen bastantes años aquí Y aquí es donde dicen que aquí juegan los niños, ¿verdad? Los han visto jugando con su pelota Y por que están corriendo yo no los he visto, pero me pero, han contado y que sí, seguro que han visto a niños jugando aquí. Saúl, ¿tú qué has mirado aquí? No, no he visto, pero también he escuchado lo que... ¿Sí? Lo que él dice. Les voy a contar una leyenda que me contaron aquí, la 5 de diciembre, a lo mejor lo, ustedes se la saben, ¿Ah? por la puerta principal. ¿Ajá? Después de las 12 de la noche, hay una mujer que pide taxi. Sí, ah, la he escu medio escuchado. Y la traen hasta la... Dice, llévame la 5 de diciembre. Ah, sí, es cierto. Y, Yo he escuchado esta historia. Eh. Se estaciona y la chava se baja y como que si fuera... Ella la encargada del panteón llega y abre la puerta y se ah, mete caray. y el taxista se queda viéndola y diciendo, pues esta mujer aquí la va a para pagarme. Y cuando llega al área del kiosco, ahí se empieza y se a, desaparece la a, la a, ser, a, a, a la chava. ¿Sí? Y el vato se queda esperando que le pague. Llama mucho la atención el castillo. Wow. De una niña que tiene muchos juguetes. Imagino que se pone a jugar aquí con ellos. Sí. Qué bonito, ¿eh? La niña se llama, se llamaba, Lian Alejandra. Cada ratito le traen juguetes nuevos. Me siento ese brazo pesado ya. No sé, como que, que me quieren tumir. Entre todos los pasillos nos hemos encontrado pomos enterrados con cosas adentro, embolsados en bolsa negra. Y entre las tumbas, a la espaldas de las tumbas, a veces enfrente. Por aquí me he encontrado. Muñecos con muchos alfileres, no, alfileres todo eso ¿no? así así. Como, como trabajo. Sí, sí, trabajos de magia negra. Para moverlos tenemos que usar este, unos guantes o algo donde podemos levantarlo para que no se nos vaya a subir a nosotros. Ah. se escuchado? No, no mames, mames. mames, no, no <Risas> Yo alcanzé a verlo también cuando se movió, estaba al lado del baño. Yo no había sentido algo así, fago, la neta. Sinceramente es mi primera vez en un panteón a esta hora. No, pues, también la, mía, la mía. Es vamos. una experiencia... Ay, cabrón. No sé Ay, cabrón, Ay, cabrón. No, más. No, atrasito bien? Sí, no. Aquí ya nos cuidan ellos, mira nos protegen de las malas vibras Ah, Mario, después de esa correteada Ay, a ver, no sí. sea. Son experiencias chidas y nuevas oh. Muchísimas gracias a ellos por este susto hay, De verdad, güey <risa> Gracias a ellos pudimos lograr hacer esto Dejen su like, suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Ay, también ¿Ahí? Vayan a seguirnos a Instagram y pues nos vemos hasta el siguiente ¿Ustedes video ¿Ustedes tienen cuenta o algo? Busquenme como Alfonso Zamora en Facebook y Saúl Cibrián vayan en Facebook para que ahí vayan Mario pues sí, son Ellos nos amigos. ayudaron, son grandes amigos y pues nos ayudaron a hacer esto Casi sí más ustedes, sinceramente sí, <risa> <risa> Pues Mario, nos vemos hasta el siguiente video ¡Hasta la próxima! Ay.